Vamos a llevar a cabo la celebración de la segunda jornada internacional de Ampier, titulada Hacia un nuevo modelo energético para el viejo continente. Esta jornada internacional demuestra la inquietud de Ampier por lo que está ocurriendo fuera de España. La certidumbre de las devastadoras consecuencias del cambio climático motivaron actuaciones normativas urgentes por parte de la Unión Europea que, a través de los objetivos 2020 Impuso un objetivo claro a los Estados miembros, alcanzar una cuota de renovables del 20% sobre el consumo total de energía. Cada Estado tuvo libertad para cumplir dicho mandato y se implantaron marcos normativos muy similares en todos los países que ofrecieron certidumbre y seguridad jurídica para todos aquellos que decidieron contribuir con sus ahorros al desarrollo del nuevo modelo energético europeo. A día de hoy, transcurridos tan solo unos pocos años, las empresas y familias europeas que asumieron esta encomienda han cumplido con su parte del acuerdo. Y las sociedades europeas pueden disponer ya de energía limpia a precios reducidos. Sin embargo, en España, que fuera referente de estas tecnologías en el año 2007, hemos asistido a una estigmatización y linchamiento público de las renovables y, en especial, de la fotovoltaica. Recordar a todos los asistentes que hoy estamos sufriendo recortes retroactivos de hasta el 50%. Situación que se agrava con una anunciada revisión prevista en la legislación actual dentro de cuatro años y que según nuestros cálculos que hemos llevado a cabo en nuestra asociación puede llegar a un 20% más si se mantiene el valor del bono español a 10 años. Todo ello sumado con un impuesto a la generación del 7% con una moratoria a la construcción de nuevos proyectos renovables y con un reciente Real Decreto de Autoconsumo que impone un absoluto eh, y surrealista impuesto al sol. Los objetivos de esta jornada son analizar el escenario energético europeo, conocer la implantación y la proyección de las tecnologías renovables en Europa, en especial conocer qué está ocurriendo en Europa con la fotovoltaica, Comparar las certidumbres regulatorias europeas frente a la retroactividad en España y sus consecuencias. Para analizar y resolver todas estas cuestiones nos acompañan ponentes de la talla de don Javier García Breva, José Francisco Alenza, George Majer, que es director general de la Bundesbank, Solar Windstar, Antonio Sada Costa, presidente de APREN, asociación portuguesa de energías renovables, Nina Soruskaya directora general de la eh, United Kingdom Renewable Energy Association, Stelios Loumakis, presidente de la Greek Association Photovoltaic Energy. Igualmente, me acompaña en esta apertura doña Teresa Rivera, que fue secretaria de Estado de Cambio Climático del año 2008 al año 2011. Actualmente es directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales de París, y es una voz muy respetada dentro del Partido Socialista. Teresa, por favor. Muchas gracias, Miguel Ángel. Eh, muchas gracias por, por invitarme a estar aquí. He de empezar diciendo que estoy de manera inesperada y, y con mucha alegría. Inesperada porque, porque la verdad es que hoy, en teoría, en teoría no hasta antes de ayer, estaba previsto que estuviera en Berlín. Eh, en un acto homenaje al profesor Klaus Toffer, que fue ministro de Medio Ambiente eh, de Alemania y director de la, eh, del Organismo de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y que con ocasión de su jubilación organizaba una sesión, una jornada muy interesante sobre los grandes retos y las grandes dificultades. ...para lograr eh, sociedades y economías más sostenibles y yo tenía que intervenir precisamente hablando de las dificultades para gestionar una gobernanza energética diferente. Y eh, bueno, pues cosas que tiene la vida, finalmente eh, he tenido que cancelar esa participación, pero eso me ha permitido, entre otras cosas, estar aquí. Cosa que creo que es también muy importante porque... Entiendo que Ampier, junto con otros, otras muchas organizaciones, asociaciones, empresas, colectivos que han estado trabajando, pensando, haciendo un esfuerzo por hacer realidad un modelo energético diferente, se ha encontrado a lo largo de los años con una paradoja eh, que sorprende en todas partes y sorprende todavía más vista de fuera. Es un momento en el que en los círculos económicos y financieros se pone de manifiesto el riesgo financiero de pinchar la burbuja de carbono y que la gente se encuentre con activos tóxicos en la mano que valgan cero. Y resulta que en un país como es España, con, con sol, con industria dedicada a la energía solar con servicios que podrían aplicar en toda la cadena de valor, eh, nos hemos encontrado un día para el otro, que el activo tóxico, eh, por lo menos temporalmente, ha llegado a ser ese activo dedicado a la energía, a la tecnología prometedora e innovadora, eh, en un contexto en el que, además, a priori, el inversor confiaba en la palabra dada por su gobierno. Por tanto, resulta una... Paradoja que de algún modo debemos resolver cuanto antes, frenar la situación en la que estamos y ser capaces de resolver cuanto antes. Pero pone de manifiesto hasta qué punto la gestión de ese proceso de cambio en la transición energética, en la gobernanza de la energía, no solamente no es lineal, no es sencilla, sino que muchas veces se encuentra con más dificultades de las que a priori podría pensarse. En realidad, la, el motivo por el que Ampier me propuso venir aquí era para poder traer buenas noticias, para poder comentar con todos ustedes qué es lo que está ocurriendo de cara a la conferencia de las partes de la Convención eh, de Naciones Unidas dedicada al cambio climático y hasta qué punto eso podía eh, significar un, unas señales de cambio importantes que aplicarían no solamente a la gobernanza global en materia energética, sino también para Europa y para España. Y es verdad que son buenas noticias. Es verdad que son buenas noticias porque, a pesar de, como decía antes, no ser un proceso lineal, no exento de dificultades, no existir un manual de instrucciones sobre cuál es la manera más inteligente de facilitar ese proceso de cambio, yo creo que la acción está en marcha y lo está de forma irremediable. Y, por tanto, eh, aquello a lo que debemos prestar atención es a encontrar las fórmulas, la manera de hacerlo del modo más inteligente posible. Y esto es algo que, que se entiende así. Por parte de los gobiernos, quizá esa es la, la gran, eh, eh, no sé si promesa, si calificarlo como promesa, pero sí el gran desafío de París. ¿Hasta qué punto los gobiernos de todos los países que son parte de Naciones Unidas son capaces de decir, está bien, el cambio es imparable, gestionemos conjuntamente ese proceso de cambio? Porque es más inteligente hacerlo conjuntamente que no cada cual por separado. Veamos cuáles son, muy rápidamente, los cuatro grandes pilares sobre los que se está construyendo ese proceso de cambio para poder entender hasta qué punto incluyen esas referencias importantes para un sector como es el de la eh, energía fotovoltaica. En primer lugar, eh, los gobiernos pretenden adoptar un tratado internacional, un acuerdo, que de algún modo establezca la plataforma, la capacidad de visión de conjunto de ese proceso de descarbonización eh, de la economía global. Y dentro de la descarbonización de la economía global, los países han, hecho, eh, han dado a conocer cuáles son las contribuciones que entienden que pueden llevar a cabo en el futuro inmediato. Y en ese dado a conocer, ha habido 160 países, incluido incluidos algunos tampoco mm, sospechosos habituales de tener eh, intención de proceder a transformar su modelo energético, como son Arabia Saudí y Sudán. Es decir, vemos que... La práctica totalidad de los países de Naciones Unidas han reaccionado, han respondido a la llamada de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que usted está dispuesto a hacer para gestionar este proceso de cambio? ¿A qué se compromete en términos de reducción de emisiones y, sobre todo, cómo piensa hacerlo? ¿Cuál es su contribución? cuantitativa y cualitativamente y cuál es el recorrido en el que usted orienta ese proceso. Bueno, pues nosotros hemos hecho un análisis desde el instituto que dirijo junto con otros 14 institutos de diferentes países del mundo sobre qué representan las contribuciones nacionales que se han dado a conocer hasta la fecha por parte de la Unión Europea, de Japón, de Brasil, eh, de Estados Unidos, eh, de China y de India. Esas contribuciones dadas a conocer hasta ahora representan un cambio muy importante con respecto al escenario tendencial de cómo alimentar de energía a la población de todos estos bloques eh, regionales eh, hasta identificar 5 gigatoneladas de CO2 reducidas en un plazo relativamente corto con respecto al escenario tendencial previo a esa contribución y básicamente esas reducciones se producen todas en el ámbito de la energía, a partir de tres premisas básicas. La primera de ellas es ahorro y eficiencia de energía al máximo. La segunda es electrificación de todo o de parte de los consumos que, energéticos que de otro modo eran satisfechos a partir de la quema de combustibles fósiles. Y la tercera es, por supuesto, porque si no la segunda tendría poco sentido, que la respuesta eléctrica sea una respuesta en principio baja en carbono mayoritariamente renovable, en gran medida asociada a soluciones solares. A pesar de ello, las contribuciones que hoy conocemos son contribuciones que todavía nos ubican eh, por encima del objetivo perseguido, comprometido por parte de todos los países, que la temperatura no se incremente eh, en más de dos grados. Lo que eh, tenemos encima de la mesa apunta más bien a un escenario de 2,7. Y no de dos, por tanto, no solamente hay que aplicar todo lo que se dice hasta la fecha, sino que hay que buscar eh, esquemas para lograr un incremento de los objetivos que tendrán por, por objetivo eh, o por finalidad eh, acabar de cubrir esa esa demanda eh, energética en un 100% libre de CO2 o incluso absorber las emisiones procedentes de otros sectores que no son, en principio, consumo eléctrico. Vemos que la tercera pata o el tercer pilar, que resulta también eh, complementario y probablemente sea el que genere en el plazo más corto cambios más relevantes, y yo diría… Eh, es el que más novedoso resulta con respecto a la previsión inicial de hace pocos años sobre cómo operar en materia de cambio climático. Es eh, lo que la presidencia francesa llama el pilar de la financiación de clima. Durante mucho tiempo, cuando hablábamos de financiación climática, hablábamos de fondos específicos destinados a facilitar eh, la acción en materia de clima en países en desarrollo, en gran medida acompañando eh, procesos de acceso a energía renovable, en gran medida acompañando procesos de construcción, de fortalecimiento, de la resistencia a los impactos del cambio climático en poblaciones vulnerables. Esta es una primera pata que resulta capital. Hay un compromiso importante asumido por los gobiernos hace ya cinco años de movilizar hasta 100.000 millones de dólares año en acción de clima para acompañar, para respaldar las iniciativas en países en desarrollo. Pero esta no es probablemente la pata más importante. 100.000 millones de dólares año en el conjunto de los flujos financieros anuales del mundo es nada. Es decir, si solamente destináramos a acción climática 100.000 millones de dólares año y el resto no fuera compatible, no fuera coherente con los objetivos en materia de clima, simplemente no estaríamos resolviendo el problema de clima, sino que, al contrario, podríamos estarlo agravando. No sería más que una cifra simbólica. Por eso, eh, una de las pretensiones que se ha activado... Al margen de la Convención, aunque la Convención de Cambio Climático recoge y debe dar señales coherentes en París, es algo de lo que quizás hayan empezado a oír hablar. Y es hasta qué punto la regulación financiera debe ser capaz de orientar a partir de reglas de transparencia en materia de riesgos, a partir de señales que pongan de manifiesto la oportunidad de tomar decisiones de inversión congruentes con lo que se pretende, energía baja en carbono, eh, orientar, como digo, un contexto de regulación financiera diferente en el que, por un lado, haya mecanismos financieros ad hoc que faciliten la inversión en lo que se necesita y, por otro lado, haya mecanismos de alerta de riesgos que pongan de manifiesto al inversor el riesgo que supone invertir en proyectos, en infraestructuras intensivas en carbono o no resistentes a los efectos de cambio climático. Esto es sumamente importante porque quizá la gran dificultad que tenemos por delante y esto ya es algo que afecta directamente o que han experimentado directamente ustedes en Europa y en particular en España es que en un proceso de cambio como en el que estamos inmersos lo más difícil es gestionar la inercia y el cortoplacismo. Es decir, cuanto más dependiente un modelo económico, un modelo de inversores es a algo que sabemos que no tiene sentido en el medio y en el largo plazo, más resistente es al proceso de cambio, más inteligentemente hay que pensar cuál es la estrategia de salida de eso que no necesitamos para acompañar la estrategia de entrada de eso que sí necesitamos, ¿no? Y esto es algo que pueden ustedes probablemente reconocer en un contexto en el que el modelo de negocio, en el modelo de retribución, en el modelo de acogida, las cosas han cambiado mucho más deprisa de lo que pensábamos y, como decía, en nuestro caso, de manera mucho más incoherente y protectora con respecto a lo que existía que coherente y acogedora de lo que necesitamos. La cuarta pata, que también es relevante, y con esto ya voy acabando, la cuarta pata de París, eh, resulta interesante porque parte de una constatación, y es que si los gobiernos tienen, por misión, por función, orientar los marcos regulatorios, las señales fiscales, las señales regulatorias en la dirección en la que se pretende, la acción de los gobiernos, al margen de la acción del resto de los actores que, de algún modo, componen bueno, pues el comportamiento, el día a día de la actividad económica, de la actividad social, eh, es mucho más difícil. Es decir, es importante que los actores económicos, los actores sociales, los actores empresariales, los actores institucionales diferentes a los gobiernos nacionales pongan de manifiesto que entienden que este proceso de cambio es inevitable… Simplemente las cuentas no dan. 9.000 millones de personas en un planeta con los recursos de los que disponemos no pueden seguir apostando su prosperidad o sus soluciones energéticas en un modelo que ya sabemos que no es viable y que, por tanto, están dispuestos a orientar, a facilitar, a acompañar, a apostar por ese proceso de cambio. Esto es lo que los franceses llaman la agenda positiva, la señal de sector financiero, sector empresarial, sectores institucionales diferentes a los gobiernos, diciendo que están dispuestos a acompañar ese proceso, explicando cuáles son sus compromisos adoptados a priori y mostrando su disponibilidad a rendir cuentas por aquello que dicen que van a hacer. A Europa le queda por delante una tarea que no es nada sencilla. Europa debe deshacerse de aquello que ya no le sirve y dar entrada a aquello que sí le sirve, en un momento en el que las divisiones en cuestiones mucho más amplias están dificultando la identificación de cuáles son los, los elementos, los pilares de una construcción, de un proyecto en común, pero Europa también es cierto que tiene claro que en el medio y en el largo plazo su papel como actor en el mundo y su peso como sociedad que aspira a garantizar una prosperidad para sus ciudadanos y como actor en, en el concierto internacional, requiere encontrar líneas de construcción común en las que la transformación de su modelo energético, incluido la respuesta en las ciudades, la respuesta en el sector residencial, la capacidad de acompañar innovación, cambio de modelo de negocios, cambio en los servicios financieros pasa necesariamente por una transición energética, por una transición climática que, como digo, está en curso. Esto significa que tenemos que tomar buena nota de cuáles son las lecciones aprendidas eh, hasta la fecha, que tenemos que evitar eh, o al revés, tenemos que corregir los errores que hemos eh, cometido hasta la fecha, pero necesitaremos encontrar las líneas de, de reconstrucción de ese proyecto común yo diría, gobierne quien gobierne y ocurra lo que ocurra en los próximos meses. Muchas gracias, Teresa. Eh... Te felicito por tu magnífica intervención. Y antes de que te marches, porque sé que tienes muchísima prisa, no vamos a dar turno de, de preguntas. Eh, sí que quisiera hacerte una, eh, porque... El discurso eh, magnífico. Eh, creo que eh, en este locutorio eh, ya lo teníamos, ya lo sabíamos. Somos conscientes de que hay que combatir contra el cambio climático hasta tal punto de que todos los asistentes pues, tenemos un promedio de inversión de un millón de euros para combatir el cambio climático. Pasamos del discurso al hecho de ir al banco a pedir un millón de euros para combatir el gravísimo problema del cambio climático y ponerlo al servicio de un llamamiento que nos hizo el Estado en el año 2007, cuando gobernaba el gobierno de Zapatero. Yo tengo que hacerte una pregunta, porque ayer hicimos otra jornada y el sentir de, la, de todos los asistentes y de los socios de nuestra asociación es la necesidad de conocer cuál es la opinión la tuya personal y del Partido Socialista sobre la situación de inseguridad jurídica, de retroactividad que estamos sufriendo, sufriendo día a día todos los productores fotovoltaicos de España. Recordarte que somos 62.000 familias, invertimos 25.000 millones de euros en el año 2007-2008, de los cuales a la banca se le siguen debiendo 18.000 millones y están avalados y garantizados con nuestros bienes personales y particulares. Por favor, Teresa, quisiera conocer tu opinión sobre este gravísimo problema. Yo creo que, bueno, en primer lugar, evidentemente, hablo a, a título personal sobre la base de mi experiencia. No, no puedo hablar en nombre del, de, del Partido Socialista porque siento afinidad, apoyo, ayudo en lo que haga falta y en estos momentos... Eh, cuando, cuando me preguntan, asesoro, porque creo que nos jugamos mucho, ¿no? pero no hablo como tal partido, sino hablo como yo. Creo que eh, lo que ha ocurrido eh, es un cúmulo de cosas que se podría resumir con. Eh, en fase de aprendizaje se hizo una propuesta que podía ser mejor, peor. Podría ser matizable o no matizable, pero se hizo una propuesta que, como decía antes, eh, tenía detrás la garantía eh, del Gobierno. En el corto plazo o en el medio plazo se vio que aquello necesitaba un ajuste, pero se reacciona tarde y cuando se reacciona, se reacciona mal. Es algo así como si la deuda pública colocada al 7% en un determinado momento alguien entiende que se ha ofertado por un precio excesivo este sí y que en realidad debería ser remunerada al 3. Pues todo está muy bien, pero lo que hay es un problema de confianza en el respaldo del Gobierno o del país que, habiendo prometido X o habiendo avalado X, eh, decide cambiar de opinión. Creo que el, el gran problema que, que ha supuesto esto es que eh, se ha convertido –esto fue un asunto que yo me encontraba mucho ¿no? cuando iba afuera– cuando iba se ha convertido, se transformamos un riesgo tecnológico en un, en un riesgo país. Es decir, cuando cualquier analista de inversiones, ahora no me estoy refiriendo a la situación particular de ninguno de ustedes, pero sí la, la de cualquier analista de inversiones tenía que analizar la rentabilidad o la, o la confianza que le ofrecía una inversión en el sector energético X… Eh, se encontraba con una paradoja, que es la que precisamente se está queriendo cambiar a partir de esos comentarios que he hecho de, de, del, del, FON, del Consejo de Estabilidad Financiera Mundial. Se encontraba con una paradoja, y es que eh, entendía perfectamente cuáles eran los riesgos de una inversión energética en un proyecto de combustibles fósiles tradicional. Descontaba que los mercados siempre iban a tener apetito por comprar gas y petróleo, por tanto asociaba un valor X siempre al alza en los mercados futuros, entendía que podía haber riesgos técnicos o que podía haber riesgos regulatorios país, lo cual le ajustaba la calificación de la inversión. La mayor parte de los inversores de medio y largo plazo tienen restricciones con respecto al riesgo en que incurren, por tanto, esta era una inversión razonablemente segura, al, al margen del descuento que pudiera corresponder a, esos, a esas condiciones técnicas eh, o de regulación de país. Y, sin embargo, cuando tenía que evaluar la rentabilidad de un proyecto en renovables, eh, se encontraba con, sobre todo, una duda tecnológica. Esta tecnología avanzará más deprisa de lo que pensamos, entonces esto puede quedar desfasado, así que eh, casi mejor ser prudentes. Esta tecnología fracasará, uy, entonces esto tendrá una rentabilidad menor de la esperada, así que mejor ser prudentes. Ah, bueno, resulta… Que hay un continente que incluye a los países con menor riesgo político y menor riesgo regulatorio en el mundo que ha hecho obligatorio determinados niveles de penetración de energías renovables y además eh, esos niveles de penetración están garantizados por cada uno de los estados. Siendo un continente serio, siendo estados serios, el riesgo tecnológico no me importa porque la inversión está garantizada, es riesgo cero. En la medida en que esa premisa es trastocada el efecto es tremendo. El efecto es tremendo porque hace dudar de la capacidad de los gobiernos de la zona más segura del mundo para saber qué es lo que de verdad quieren. Es decir, ¿van en serio o no van en serio cuando dicen que quieren ser fuertes en clima y ser fuertes en la revolución tecnológica en materia de energía. Segundo, si saben lo que quieren, saben cómo hacerlo, pues parece que no está tan claro. Y si saben lo que quieren y saben cómo hacerlo, ¿es que a la hora de la verdad no les dejarán hacerlo y no son tan fuertes como se pensaban y no pueden hacerlo? Es decir, que lo que se plantea es un problema mucho más serio, que es la falta de confianza en la voluntad en la capacidad o en la firmeza de las instituciones a la hora de facilitar ese proceso de transformación. Insisto, más allá de cuál sea… El nivel eh, razonable de prima, que seguro que esto es un elemento de discusión que puede tener muchas idas y venidas, pero sobre todo la previsibilidad, la capacidad de seguimiento y la confianza en los marcos regulatorios de los Estados es algo fundamental para acompañar un proceso de transición que, como digo, ni es sencillo ni es lineal. Por tanto, más vale que aquello eh, que conocemos de antemano y es la necesidad de hacerlo y orientar ese proceso de cambio eh, se haga con la mayor de las, de las eh, ¿cómo decirlo?, seriedades o, o, o previsibilidades, incluso identificando cuál es, dónde pueden estar las dificultades, pero en todo caso acompañando esas dificultades de una manera sensata, razonable y previsible. Yo creo que esto eh, va a cambiar, necesariamente va a cambiar. Creo que no tiene no tiene sentido mantener un, un proceso en el que uh, la, el objetivo fundamental parece ser preservar lo que hay en lugar de acompañar el proceso de cambio. Evidentemente, además, en ese contexto en, en, eh, hay una serie de, de actores, como la mayor parte de los, de los asociados en Ampier, ¿no? que, que tienen una expectativa legítima de, de recuperar un, un espacio que, que se ha perdido de una forma, eh, bueno, pues, pues desde luego no deseable, eso es lo, lo mínimo que se puede decir. Creo que hay ejemplos de países que lo han hecho mejor, bien porque han ajustado a futuro eh, esa expectativa de rentabilidad, bien porque eh, encontrándose con que habían sobrevalorado su capacidad para acompañar este proceso, lo han negociado, lo han acompañado de otro modo, como es el caso de Portugal. ¿no? Ciertamente eh, da mucha pena ver que, que esto, bueno, pues hemos sido. Tan, tan, tan malos en la, en la gestión de ese proceso de cambio. y Sobre eso eh, hemos sido todavía peores. Creo que es algo que hay que corregir. Creo que no, no estamos solos en ese proceso. Creo que probablemente tuvo un contexto más amplio en el que quizá hubo otros eh, cómplices en el contexto global pensando que no fuera a ser que esto pasara a ser déficit y hubiera que interpretarlo como parte de de un rescate país y entonces saber a qué banca o a qué otros sectores financieros implicaba. Pero más allá de, de la identificación de, de, de las circunstancias que nos han llevado aquí, eh, entiendo que hay que recuperar el espacio a futuro y a retomar eh, la agenda para, para paliar o para reconstruir eh, heridas que, que requieren ser eh, sanadas cuanto antes. ¿no? Muchas gracias. Continuamos con el acto.